Vamos a iniciar nuestro evento académico de hoy a cargo del profe Mario Héctor Vogel. Entonces, sin más preámbulos, eh, estamos aquí presentes, dispuestos a escuchar hoy su mm, exposición, al cual estamos muy atentos. Profe Mario Héctor, bienvenido y tiene usted eh, la sala a su disposición. Muchas gracias, María. Muchas gracias, colegas, por estar presente y aguardar. El amigo murphy no nos pudo derrotar, así que... Empezamos con ayudas gerenciales matemáticas y voy a presentar nueve, nueve metodologías y herramientas disruptivas. Parece que han abierto algún micrófono. María, ¿hay algún micrófono abierto? Voy a revisar. Bueno. Ahora sí, nueve metodologías y herramientas disruptivas que ayudan a las empresas y organizaciones a mejorar resultados. Esto no es una simple afirmación, yo como consultor lo vengo haciendo hace años y veo los resultados, y algunos de ellos voy a presentar en el día de hoy. Todo esto comienza en Harvard, saben ustedes que en Estados Unidos, el doctor Robert Kaplan, ahí estoy en foto con él, eh, desarrolla el Balance Core Card. No solo yo aprendí balance Balancorkar, sino que él me dio una serie de pautas, de tips, de ideas que no están en los libros y que impactaron en mi formación y en mi personalidad. Fue a partir de ese encuentro que yo comencé a desarrollar herramientas matemáticas de hace más de 20 años que fui utilizando en mis formaciones y en mis consultorías. Pero empecemos hablando primero de la primera herramienta, el Balance Core Card. ¿Qué es? Todos conocen o lo deben saber. Es una metodología de gestión estratégica utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización. Es útil para trasladar el plan estratégico a la ejecución, estructurando los objetivos para medirlos a través de indicadores que evalúan el desempeño de las iniciativas y de los proyectos. Hay dos herramientas que todos conocen, imagino, el mapa estratégico y la matriz de gestión. Pero, colegas, atención. Nueve de cada diez veces están mal elaboradas y no aportan valor. Y lo voy a demostrar ahora. Esto va hacia los colegas que son consultores que están presentes, hacia los docentes que están presentes. Estoy cansado de ver tesis en internet, publicada, horribles, una peor que otra. Estoy cansado de ver eh, dibujitos de mapas estratégicos horribles que no aportan valor. Veámoslo. El mapa estratégico es una representación visual de la estrategia que describe el proceso de creación de valor mediante relaciones de causa y efecto entre los objetivos. Un mapa estratégico mal elaborado como son la gran mayoría, más del 90% están mal elaborados, no son útiles, no sirven para nada. A la alta dirección no le da ningún valor, no le sirve para tomar ninguna decisión. Por ejemplo, miren este mapa, qué bonito, qué lindo, qué lleno, lleno de cuadritos, lleno de objetivos, con flechitas. ¿Qué decisión pueden tomar? Ninguna, ni una sola decisión se puede tomar con ese mapa. Es un repositorio de cuadritos con palabras, no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Por qué esto no sirve para nada y la mayoría lo hace así? Porque para tomar decisiones los indicadores tienen que estar replicados dentro del mapa estratégico. Hay un concepto que se llama relación causa y efecto, que no está en la mente de los profesionales ni de los consultores. Por eso hacen mapas como el anterior. Por ejemplo, si una universidad quiere lograr excelencia académica y quiere capacitar a sus docentes, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué va primero? ¿Primero logro la excelencia académica? Y después capacito a los docentes. O primero capacito a los docentes y después logro la excelencia académica. ¿Qué opinan? Mentalmente, ¿qué opinan? ¿Qué va primero? Si no está claro qué va primero, huevo o la gallina, no está claro lo que son las relaciones de causa y efecto. Acá, en este gráfico que tengo aquí a la vista. Estoy viendo que la letra B, supongamos que fuera un objetivo, está en verde. Por lo tanto, es causa de la letra D y de la letra A, que están en rojo. Yo si soy el gerente general de esta empresa, digo, dado que B está en verde y tiene toda la fuerza de un objetivo que logró su meta, Ahora voy a invertir recursos para que D salga de rojo y vaya a amarillo o a verde y A salga de rojo y vaya a amarillo o verde. A su vez, si B está en verde con toda la potencia y la fuerza de la meta lograda, voy a impulsar a, a, a E, que está en amarillo, para que pase a verde. Esto es tomar decisiones en base a causas y efectos. ¿Qué decisión pueden tomar acá? Ninguna. Colegas, si en sus empresas ustedes tienen un mapa estratégico, miren si está en estas condiciones. Pregúntele al gerente general si alguna vez lo utilizó para algo. Una sola vez lo, lo vio, cuando el consultor o su personal lo construyó y dijo, qué bonito, nunca más lo volvió a ver, no sirve para nada. Para que sirva, las relaciones de causa y efecto tienen que estar insertas en el mapa. Si ustedes miran en Google, van a ver que todos los mapas estratégicos no sirven para nada. No tienen relaciones causales con indicadores insertos en ellos. No aportan ningún valor, aunque tengan colorcito. Yo desarrollé un software de balance Core Card. En este software, ahí están viendo mi mapa estratégico. Cada objetivo tiene un color, el color del indicador. Y cada mes cambia. Estos son los indicadores al mes de enero. En el mes de febrero cambian automáticamente. Y en el mes de marzo vuelven a cambiar. Entonces, miren abajo, hay una flecha. Hay un objetivo en verde. Al lado hay un objetivo en amarillo. Si yo, con el, la fuerza del objetivo en verde, que ha logrado su meta, tomo decisión para que el objetivo que está en amarillo pase a verde. Entonces voy a invertir recursos, gente, tiempo o dinero. Miren arriba que hay una flecha. Abajo de la flecha hay un objetivo en verde, y al lado hay uno en rojo. Si yo invierto recursos, gente, tiempo o dinero, voy a lograr que el objetivo rojo pase a amarillo o pase a verde. Este mapa estratégico con colores representando el estado de los indicadores permite tomar decisiones. Arriba van a ver tres temas estratégicos, crecimiento, finanzas y calidad. Si yo hago clic en cualquiera de ellos, por ejemplo, hago clic en crecimiento o en finanzas o en calidad, Solo voy a ver los objetivos de crecimiento, o los de finanzas o los de calidad. Acá veo todos, pero si hago clic en un tema, solo veo los del tema. Eso me permite poner las flechas de causas y efectos y tomar mejores decisiones. María, confírmeme que me están escuchando, por favor. Eh, sí, mi profe, perfecto, Le estamos escuchando, estamos viendo su presentación, aunque no sé, mi percepción es la veo muy borrosa, los colores indican el estado del indicador, está como muy claro. borroso. No, Alejandro no, bueno. de la Cruz, presente en esta sala virtual, por favor, le, apagar la cámara, por favor, apagar, Alejandro de la Cruz, apagar cámara. Entonces. Eh, si ustedes quieren, para verlo ya no borroso y verlo bien, quieren bajar gratis los nueve modelos, el diagnóstico, eh, lo bajan de acá, miren, copien esta dirección, porque si no la copian la pierden. bit.ly barra nueve modelos. Está el diagnóstico organizacional matemático. Está el FODA matemático. Indicadores de milisegundos en un celular. Eficacia, eficiencia y efectividad analizada matemáticamente. El balance core car matemático, modelo Harvard, lo estamos viendo ahora. El software de balance core car, software ma eh, matemático, lo estamos viendo ahora. El mapa estratégico sistémico lo estamos viendo ahora. weak Signal, débiles señales de oportunidades futuras, validadas matemáticamente. Y el PEN, que es el Plan Estratégico Matemático. Para bajar este modelo completo, vayan acá a bit.lyy barra 9 modelos. Vamos a hablar de un tema. En la sala imagino que hay muchos contadores. Colegas a ustedes, los, los indicadores se analizan post-mortem. Voy a repetir. En la mayoría de las empresas, los indicadores se analizan post-mortem. ¿Para qué sirve analizar el día 30 de cada mes el desempeño de los indicadores? Si lo que pasó el día 1, el 2, el 3, el 5, el 14, el 20, el 24, ya pasó. Nada se puede hacer el día 30, salvo tomar decisiones para el futuro. Pero lo que pasó, pasó. Y si la empresa perdió, perdió. Nadie le puede recuperar lo que ha perdido. Yo desarrollé un software que hoy está en la nube, que corre en un celular, o en una tablet, o en una PC. Ahí estoy yo en la calle, en la vía pública, con ese celular viendo... Los indicadores de una empresa, yo estoy en Perú, la empresa está en España, a la que le brindo auditoría cada tres meses, le ayudo a revisar si están haciendo las cosas bien o no. En la vía pública estoy revisándolo desde mi celular. Esto corre en tiempo real en milisegundos. Si cuando yo estoy en la calle viendo esto, alguien en España hace algo que modifica el gráfico, en el acto yo lo veo modificado. Desde Excel, desde cualquier RP, SAP, se importan los datos en el acto, no hay que escribir dos veces. Y me sirve para el Balance core Card, para el POA, o sea, para el Plan Operativo Anual, y también me sirve para los indicadores, para los KPIs de una organización. Acá hay un modelo matemático. Cuando yo entro a mi software, hay un velocímetro que me dice que la empresa está al 59%. ¿59% de qué? Del logro de todos sus objetivos, del 100% de sus objetivos. Cuando hago clic en el velocímetro, me muestra las áreas, las direcciones o las gerencias que alimentan al velocímetro. Por ejemplo, ventas ya está al 43.91%, de logro de todos los objetivos de venta. Si yo hago clic en venta, voy a ver los objetivos de venta, voy a ver las metas, voy a ver lo que están los indicadores y miren a la derecha de todo, van a ver el estado por color, gerenciamiento visual se le llama esto. Azul superó la meta, verde logró la meta, rojo no han hecho nada. Si hago clic dentro de ventas, voy a ver todas las personas que trabajan en ventas. Esto podría ser lo mismo en producción, todos los que están en producción, en recursos humanos o en cualquier gerencia. Acá puedo ver también sus objetivos, sus indicadores y miren a la derecha el velocímetro en qué estado está cada persona. Y si hago clic en una de estas personas, por ejemplo acá, este señor Felipe, estoy viendo qué objetivos tiene, miren a la derecha de vuelta, el estado en que está cada objetivo. Recuerdo el caso de Felipe, porque al entrar a la empresa hace poco, me dice, ¿qué tal doctor? Buenos días, buen día Felipe. ¿Cómo andan las cosas? Le digo, muy bien doctor, todo bajo control. Cuando abrí la ficha de Felipe, miren ustedes, tiene dos objetivos cuyos indicadores están en rojo. Felipe no hizo nada con esos dos objetivos. Pero en la puerta de la empresa, cuando yo entraba, me dijo, está todo bajo control. Con tres clics yo llego a la causa raíz del estado en que está una empresa. Tengo un velocímetro que me muestra cómo está toda la empresa. Puedo ver cómo está cada una de las direcciones o áreas de la empresa. Y puedo ver cómo está cualquier persona de la empresa. Solo tengo que tener el patio. Me voy donde me voy. Tengo la información en mi celular. Me puedo ir a hacer una maestría a Estados Unidos, a España. Me puedo ir de vacaciones con mi familia. Puedo ir a otra ciudad, voy, donde voy, el celular, la tablet o la computadora me muestra qué está pasando en mi empresa. No pierdo contacto. Voy a hablar ahora de otro de los temas que matemáticamente ayudan a la empresa. Es el análisis FOda. Y vamos a hablar primero del análisis FODA tradicional o clásico, y luego vamos a hablar del análisis FODA, pero matemático. El análisis FODA, el que ustedes conocen, yo conozco, el tradicional, el clásico, se pega en una pared un papelógrafo, se le preguntan a las personas, a ver qué oportunidades tenemos, qué amenazas, la gente lo dice y se escribe. O en un computador. Quiero, colegas, decirle algo. Durante muchos, muchos años yo usé este modelo. Yo no les voy a decir que esto está mal. Yo les voy a decir que yo lo usé también y lo enseñé en dos universidades. Hasta que Kaplan me dio un cachetazo intelectual. Yo are crazy, Mr. Fogel. Me dijo, usted está loco, ¿no? Mr. Vogel. ¿Cómo va a usar el análisis FODA? Y ahí aprendí que. No es útil y no sirve para nada. No sirve para nada el FODA. Nada, no sirve para nada y lo voy a demostrar. <risa> Primero, se le pide a los colaboradores que informen qué fortalezas tiene o qué amenazas tiene. Eso está mal. Eso está muy mal. ¿Por qué? porque dependemos de la memoria de las personas. Si alguna de las personas se olvidan, a ver si alguien cierra su micrófono, por favor, dependemos de la memoria de las personas. Si una persona se olvidan de dar una debilidad, ya no entra en el FODA. Imagínate que vas a tu médico, y el médico te dice, amigo, le voy a mandar a hacer un análisis de sangre. Y él escribe los análisis que hacen falta. Pero se olvidó de escribir glucosa. Tú vas al laboratorio, te haces el análisis, vuelves, se lo das al médico. Ese análisis que va a hacer el médico no está completo, falta la glucosa. Lo mismo pasa con el FODA cuando depende de la memoria, si falta alguna debilidad o alguna fortaleza, ya no es el FODA que corresponde a la empresa. El FODA matemático, ahora lo voy a presentar, no pregunta nada, accede a cuatro fuentes serias y objetivas que hay en toda organización, aunque la mayoría no las, no las ve, pasan por sus narices y no las ve, y estos sirven para capturar todo el FODA sin preguntarle nada a nadie. Y tenemos el 100% del FODA de una empresa. El FODA clásico se lo usa para cruzar ofa DODA, fortaleza con oportunidad, con amenaza, etcétera. Yo esto lo enseñé muchos años, les repito. Kaplan me cambió la vida. Ahora, ahí está, esta es la matriz que se hace, tomen esto como ejemplo nada más, para poder luego cruzar una fortaleza con una oportunidad, una debilidad con una amenaza, etcétera. Imagina que este es el foda de tu empresa. ¿Cuál es para ti la amenaza más importante? Mira, hay tres amenazas. Míralas bien, por favor, estás ahí sentado, míralas. ¿Cuál de las tres amenazas es la más importante si esta fuera de tu empresa? ¿Qué te parece? Míralas, por favor, son tres nada más. Mentalmente, ¿cuál es para ti la más grande, la que más puede dañar a tu empresa? Tú no puedes saberlo. Son todas iguales en el FODA, salvo que me des una respuesta subjetiva. Para eso no hace falta ser profesional. Yo creo, yo pienso, me parece... ¿Cuál es la oportunidad más importante? No lo puedes saber. Son todas iguales. ¿Cuál es la oportunidad que mitiga o elimina la amenaza más importante? No lo puedes saber. Al azar, subjetivamente puedes unir una oportunidad con una amenaza, pero al azar porque te parece, porque te pones de acuerdo entre todos, hacen una votación, o porque alguien lo propone y todos los demás dicen que está bien. Para esto no hace falta ser profesional, cualquier cadete, cualquier empleado puede unir una oportunidad con una amenaza. ¿Cuál es la fortaleza que ayuda a lograr una oportunidad? Tampoco lo puede saber. Foda es igual a subjetividad total. Foda es poco profesional. Y quien se los dice, durante casi 20 años yo enseñé este Foda. Te invito a reflexionar. Si el FODA no te informa cuál es la oportunidad o la amenaza más importante, si el FODA no te informa cuál es la combinación óptima para cruzar y crear un objetivo, ¿para qué te sirve? Nueve de cada diez organizaciones no reflexionan y subjetivamente usan el poda clásico arriesgando el futuro de la empresa. En Google hay millones mil podas publicados. Las empresas no reflexionan, siguen haciendo lo que hicieron siempre. en lugar de crear verdaderos objetivos. Ahora sí, veamos la alternativa, el FODA matemático. El FODA matemático sí te informa qué amenaza te puede dañar más y te lo informa científicamente y matemáticamente. Arriba a la derecha están las amenazas. Fíjate, la que más puede dañar tiene un peso de 6.9. A la izquierda están las oportunidades. Luego vienen las fortalezas y abajo de todo las debilidades. Si tú quieres saber cuál es la amenaza que más puede dañar a tu empresa, Poda Matemático te lo muestra científicamente. Poda Matemático te informa cuál es la oportunidad más importante para tu empresa. Y con qué fortaleza la puedes combinar. Aquí no hay subjetividad. Foda matemático te informa cuál es la fortaleza que ayuda a mitigar la amenaza que más te puede dañar. Foda matemático aplica un método de indagación científica para realizar apareamientos matemáticos. ¿Qué opinas? Mentalmente, ¿qué opinas? ¿Te quedas en el pasado y sigues haciendo algo que no sirve para nada? ¿Que daña el futuro de una organización? ¿O evolucionas? Vuelvo a repetirte que si quieres descargar gratis estos nueve modelos, tienes que entrar acá, vip.ly, barra nueve modelos. Y ahí descargas esta, eh, estos nueve modelos que te estoy presentando. Voy a hablar ahora del futuro. Voy a hablar ahora de las WIC Signals o de las débiles señales. Si yo hablo la palabra plan estratégico, o si hablo la palabra weak signal, para ustedes, ¿cuál es más conocida? ¿Plan estratégico o weak signal? Vamos, mentalmente responde, ¿cuál es más conocida? Escribe cuando puedas en Google la palabra plan estratégico. Yo encontré 5,980,000 páginas que hablan de plan estratégico. Cuando puedas en Google escribe la palabra week signal. Yo encontré 240 millones de resultados. 5 millones contra 240 millones. Está todo en inglés. Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, aplicando Wix Signal. América Latina nos quedamos en el pasado. Nos quedamos con el modelo que en el año 1960 en la Universidad de Berkeley el ingeniero Andrews crea el análisis FODA y luego nace el modelo de plan estratégico que hoy están usando todas las empresas. Visión, misión, valores, objetivos. Todas las empresas usan el modelo creado en el año 1960. El resto del mundo evolucionó hacia las WIC Signals. Si tú hoy a la tarde o el lunes preguntas a tu empresa, ¿qué son las Wix signal, Nadie lo sabe. Ninguna universidad de Colombia ni de América enseña lo que son las Wix signal. ¿Pero qué son las Wix signal? Son hechos portadores de gérmenes del futuro son eventos que preanuncian nuevas alternativas que hoy no existen y que podrían comenzar a tomar fuerza. Por ejemplo, en el nuevo gobierno que va a venir a Colombia, pueden estar hablando de leyes que van a, sal, van a, a, a surtir efecto dentro de X cantidad de meses cuando suman el poder quien resulte ganador. Esa es una weak signal, es algo que está en gestación, pero que aún no existe. ¿Me expliqué? Michael Porter y Goran So, Prahalad, ellos dicen que las weak signals son las débiles señales que en estado de gestación anticipan oportunidades futuras o amenazas futuras. Los planes estratégicos de Colombia y de América se hacen con oportunidades presentes y con amenazas presentes. Siempre hay gerentes ciegos, profesionales ciegos, que no ven las señales débiles y quick signal. Y arriesgan a una empresa. Si siempre las cosas se hicieron así a la empresa le va bien, ¿para qué cambiar? Esto cuesta mucho dinero llamar a un consultor para hacer esto. No analizan el costo del cambio ni lo que se pierde haciendo lo tradicional. Blockbuster, ¿se acuerdan? Estuvo en Colombia. Fue líder mundial, número uno en el mundo. Quebró. No vio venir la piratería de videos, no vio venir a Netflix. Yo tengo muchísimo para hablar de esta empresa. Paró acá porque creo que ustedes ya la conocen. No vio las Weak Signals que se le presentaron. Kodak. Kodak llegó a tener 28 mil millones mil empleados y cayó en bancarrota no vio venir la fotografía digital quick signal las muñecas Barbie toys ahora está cerrando sus puertas no vieron venir las quick signals del mercado las niñas de 12 y 14 años de hoy ya no quieren muñecas quieren novio Radio Shack, Wix Signal. Las empresas que sí ven en su planeación estratégica son líderes del mercado y logran sostenibilidad y reconocen que están utilizando Wix Signal. ¿Qué opinan? ¿Conocías Wix Signal? Seguro que si hablas en tu empresa de Wix Signal te dicen, deja, ¡Ah, es otra moda. Pero No perdamos tiempo, si a nosotros nos va bien, ¿para qué cambiar? vos que te lo dijo porque quiere venderte una consultoría. No, no le prestes atención. ¿Qué resultados se logran aplicando Wix Signal? Bueno. Acá en la, en la sala tengo colegas de Perú. Esta eh, cooperativa de crédito de Trujillo estaba octava en el ranking, en el ranking de Trujillo y el magíster Jimmy Frank Rolando, director, toma el curso conmigo de Signal y me dice, la creación de escenarios futuros es como una pepita de oro que me está ayudando a visualizar el futuro y sobre todo hacia dónde debo apuntar para ser competitivo. Logré detectar 19 amenazas y 8 oportunidades futuras. Amenazas y oportunidades futuras que no aparecen en el FODA. Claro, porque en el FODA solo colocas lo que conoces. Las oportunidades de hoy, las fortalezas que hoy tienes las amenazas que hoy tienes, no escribes nada de futuro. En Colombia me contrató Indumil. Ustedes conocen Indumil. Indumil es la empresa que fabrica armas, municiones, explosivos. Ahí me ven en la foto con el director o gerente general, Almirante Hernando Will, y al lado está el gerente general del Hotel Tequendama, por si lo conocen. Atrás hay generales, brigadieres del ejército de, de Colombia y oficiales de alto rango de las tres fuerzas. Ellos descubrieron 21 oportunidades futuras y 32 amenazas futuras, y todas fueron validadas matemáticamente. El, el, el almirante Will me dice, la consultoría superó mis expectativas porque la metodología aplicada me permitió visualizar objetivos estratégicos reales basados en análisis científicos-matemáticos. Sin embargo, aunque tú muestres no esto en tu empresa o a tus colegas, muchos van a decir, bueno, ¿cuánto cobra este y cuánto cobra el otro? Y contratan el más barato o hacen lo tradicional y se pierden. Estas oportunidades futuras son las que generan ventajas competitivas y las amenazas futuras son las que te permiten anticiparte a los riesgos y evitar pérdidas financieras o humanas. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Cuando fui a Chile, a la Universidad de Atacama, yo hice muchos planes estratégicos en Colombia hice el plan estratégico de la Universidad de Antioquia. Bueno, en Colombia más de 70 trabajos tengo hechos. Acá vemos al director de planificación estratégica de la Universidad de Atacama. Es un doctor en ingeniería de minas, es un ingeniero. Jorge Navera Castro me dice, analizando Wix Signal logré identificar 13 amenazas y 14 oportunidades futuras que no conocía y que el FODA de la universidad no había detectado. Claro, el FODA no detecta futuro, el FODA es una foto del presente de la empresa, no sirve para nada. La Universidad de Lima, este máster, ingeniero, licenciado, Alejandro Filipe dice, logré descubrir 15 oportunidades futuras y 23 amenazas futuras que el FODA no permite descubrir. ¿Se imaginan cómo cambian los planes estratégicos cuando tienen verdaderos objetivos estratégicos? Porque los objetivos que salen del FODA no son objetivos, son objetivos operativos del presente. Acá tenemos al director médico de un ministerio de salud, esto es de Panamá, tal vez esté presente en la sala. Es el doctor Sebastián Jiménez Palacio. tiene un posgrado en salud pública, licenciado en gerencia de empresas y ha doctorado en medicina. Dice, de las 26 oportunidades y amenazas futuras que yo he descubierto, a 16 de ellas ya las he validado y priorizado matemáticamente. Un ejemplo el plan estratégico de este ministerio. Lamentablemente en Colombia, también en Argentina, 9 de cada 10 organizaciones aún hacen su plan estratégico con el análisis poda. Y lo van a seguir haciendo, aunque ustedes les digan, mire, estuve en una conferencia. No, les van a prestar atención. toda es una foto de lo que hoy está pasando. Un plan estratégico es a futuro. Tú haces un plan para 2022-2025. Pero pones objetivos cruzando el DOFA. Debilidad con oportunidad que hoy están presentes. ¿Apostarías tu sueldo en el DOFA que la debilidad y la oportunidad que hoy encontraste con la que creaste un objetivo y que pones en el plan estratégico 2022-2025 te van a esperar y van a estar presentes 2022-2023-2024-2025? ¿Apostarías tu sueldo? Yo no apostaría el mío. Sin embargo, las empresas de Colombia con el 2 hacen el plan estratégico. Bueno, bit.ly barra 9 modelos descargan el modelo. Eso ya lo creo que lo han copiado los que les interesó. Eh, profe, hago ahí una, una embray. Devuélvalo, por favor es que me han comentado por acá, por el chat y por el interno, que han entrado aquí a esta link y no, lo, y no ven los modelos. ¿Qué podría pasar? Eh, cuando no entra comentan? a esa dirección de Bit.ly, eh, nueve modelos, tienen que, vamos a hacérselo acá, bit.ly barra 9 modelos, hacemos clic, Y ahí está, lo lleva a una dirección donde completan el nombre y el apellido y bajan el material. Ahí lo tiene. ¿Está bien? María. Listo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ya creo ahí, uh -huh. Listo. Entonces lo único que tiene que hacer es entrar acá con el nombre y el email, nada más. Y con eso ya accede. Bueno, amigos, quiero agradecerle a María Yáñez porque ha tenido la gentileza de volver a invitarme, no, no se ha cansado de mis presentaciones, ah, me ha vuelto a, a invitar a participar, cosa que agradezco y mucho, muy gentil María de tu parte, eh, y a ustedes por estar presentes en esta conferencia, o en esta presentación. Yo ahora con gusto quiero responder cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Así que María, adelante, cualquier pregunta a tu disposición. Muchas gracias, mi doctor Mario Héctor, por esta excelente exposición. Esto es una bocas y se podría decir titulares a muchos más temas que hay que profundizar, ¿no? Porque en una hora, hora y media, no nos alcanzaría el tiempo. Por eso mi solicitud de volverla a hacer, a pesar de que ya la otra está grabada, también, esta también va a quedar subida al canal de YouTube. Eh, pero los presentes tienen esta oportunidad de hacerle las preguntas, consultas al profe Mario Héctor que está presente con nosotros y poder de su misma experticia darles orientación y lo que ustedes requieren y necesitan. Eh, también tenemos personas que han preguntado y a los colegas de otros países que están presentes, bienvenidos que nos preguntan si es posible ir a esa profundidad de todos estos detalles y de todas estas herramientas. Profe, ¿usted qué opina? si ¿Sí se podría? ¿Y qué costo? Porque eso ya pasaría ya de una conferencia de presentación a un seminario o algo más. Ahí le dejo la inquietud para los que me preguntan, usted no me pueda colaborar con esa respuesta. Y Germán Ospina ha levantado la manito. Entonces vamos a darle... La, la palabra a Germán y usted toma nota de lo que le acabo de preguntar. Germán, Muy tiene poco. la palabra. Muchas gracias, doctora María Yanet, y, y gracias al doctor Mario por compartir esa importante información. Eh, a mí me queda una inquietud. Eh, yo veo que en el, en el FODA matemático, dentro de la propuesta hay una valoración. Eh, se le da una, una calificación y esos valores obviamente al, al cruzarlo y hacer el cálculo matemático me identifica cuáles son las, las oportunidades futuras o las amenazas futuras. La, la pregunta sería es cómo, cómo quitarle ese nivel de subjetividad precisamente a esas, a esas valoraciones, a esos números que, que la misma matriz me va a entregar o me va generando. Bueno Germán, con mucho gusto quiero contestarte Foda matemático no solo utiliza valores Sino que utiliza algo mucho más importante Que a veces pasa desapercibido En el Foda clásico Germán Se trabaja con el Foda de la memoria Es decir, preguntarle a las personas Qué fortalezas tenemos, qué debilidades tenemos Eso es un error, ya lo expliqué y además, muchas personas no les gusta públicamente reconocer debilidades. O sea, se hacen podas listados parciales que no reflejan el verdadero poda de una organización. Poda matemático recorre cuatro elementos serios y objetivos de toda organización. De ahí extrae el 100% de un poda y hace el análisis completo. Punto uno. Punto dos. No utiliza un criterio de ponderación como creo haber entendido. Lo que utiliza es un método de indagación científica a través del cual hace apareamientos matemáticos. O sea que el tema es científico y mucho más serio que una ponderación. No usa el modelo de Fred Davy, por ejemplo, o el modelo de la ponderación simple. Utiliza el modelo de indagación científica. Y por último... Cuando el FODA matemático termina su análisis, acá no lo mostré por espacio de tiempo, eh, lo que hace es definir cuál es la estrategia más importante que es la que se debe implementar. Los que usan el FODA clásico crean una matriz de cuatro cuadrantes inútil porque terminan cruzando objetivos para las cuatro cuadrantes cuando lo, eh, lo ideal sería que de los cuatro cuadrantes surja la eh, estrategia que es la que la empresa debe implementar de acuerdo al resultado del FODA. Entonces, el FODA matemático no solo hace este primer análisis, sino que también define cuál es la estrategia que la empresa debe implementar para la cual debe crear los verdaderos objetivos en base a dónde se encuentran las eh, la situaciones estratégicas de la organización. En, en un entrenamiento o en un taller es donde se profundizan estos conceptos y la gente eh, los puede llevar a la práctica. Recién me preguntaba eh, María. Eh, la pregunta tuya de cómo se puede profundizar este tema el problema es que las empresas no invierten en su gente en, en Chile no tengo ese problema en Chile las empresas apoyan a las profesionales e invierten en su capacitación es difícil empresas chilenas que no inviertan en su gente eh, en Colombia no es así yo hace años trabajo con empresas de Colombia o colegas de Colombia y me dicen, el, el gerente general no autoriza la capacitación eh, o no acepta que yo me capacite o no me pagan la capacitación. Entonces por 200, 300 o 500 dólares, eh, ese profesional no se actualiza o, o la empresa eh, pierde la posibilidad de actualizarlo por, por falta de inversión. Eh, un director de una empresa muy conocida de Bogotá pero muy muy conocida por ética la empresa no la voy a nombrar un día me dijo si yo eh, invierto, capacito a mi gente el día de mañana se van y se llevan lo que yo les capacité dice por eso yo no quiero invertir en mi gente eh, y no me aceptó eh, una formación en forma matemático por ejemplo eh, estamos hablando de una capacitación era accesible eh, A veces los consultores no, no, no visualizan el futuro Por ejemplo Un consultor puede estar cobrando Depende del consultor Y su nivel de expertise Pero puede estar cobrando mil quinientos mil dólares Para hacer el, un análisis foda Para una empresa Si yo le digo que le cobro 300 o 500 dólares Para darle este modelo Me dice es caro o no tengo dinero aunque con un solo cliente lo recupera, y en el año puede hacer 10 podas matemáticas. Pero no, él, el consultor ve el costo inicial, y da lo mismo que usted le diga 100, 300, 500, la respuesta, bueno, no tengo dinero, lo dejo para más adelante. Eh, cuando yo tuve que capacitarme con el doctor Kaplan, yo era un... un, un, un Profesional en dos universidades, vivía de ese sueldo, no tenía dinero para viajar. Yo Nunca me voy a olvidar, tuve que pedir dinero prestado a dos amigos, y lo peor de todo, bueno, a mi suegra, que fue lo que más me dolió, pero mi suegra me prestó dinero, dos amigos me dieron lo que me faltaba, y yo me pude capacitar con Kaplan. Y, y con creces recuperé, devolví el dinero que me habían prestado, y, y, y, y mi, mi vida cambió totalmente después de esa formación. Pero hay muchos consultores que no ven el futuro, pero lo ven, eh, no, no quieren invertir, eh, por distintas razones. Entonces, María, más que eh, cuánto hay que invertir, o cuánto cuesta, el tema es que haya interés de las personas en formarse Porque cueste 100, 300, 500 lo que cueste eh, Si la gente no tiene voluntad de, de, de cambiar, voluntad de formarse No va a tener sentido Yo, eh, eh, Mariel, digo, depende de qué quieran capacitarse Acá hay nueve modelos Podemos empezar con uno, por ejemplo Podemos empezar con el, el dos para matemáticos si usted arma un grupo de 10 personas que quieran formarse con el DOFA matemático, yo lo que les voy a dar no es solo el conocimiento, les voy a dar acceso al software web para que puedan trabajar el DOFA matemático y después lo puedan trabajar en sus empresas o con sus clientes. y Les voy a dar un entrenamiento para una empresa real. Yo no trabajo con casos académicos. Si son 10 participantes, van a haber 10 casos diferentes. Uno tendrá el caso de la universidad, otro tendrá el caso de una empresa comercial, otro tendrá el caso de una industria, y los 10 se van a enriquecer, porque van a recibir la formación, la información, el software y el entrenamiento, y la guía personal mía. Con un solo cliente van a recuperar lo que inviertan. Yo estoy cobrando 490 dólares esa formación, eh, tal como le acabo de explicar. En el supuesto de que eh, algunos logran que las empresas se los paguen, otros lo pagan de su bolsillo, otros buscan un cliente y le dicen, mira voy a hacer esto, te voy a cobrar mil dólares. ¿Me pagan 500 a mí? Se quedan con 500 ellos. Cosa que pasa muy a menudo. El otro día un ingeniero me decía, mire, le cobré mil a una empresa. Toma, ahí le mando los 490 suyos. Vamos a, para adelante con el, el seminario del FODA. Bueno, está bien. Todo está bien. ¿Contesté, este, María, tu pregunta? Eh, sí, profe, sí. Gracias. Toma, le gracias. Eh. Tú, además, un grupo de 10 personas sí. uno, eh, era, um, profe Profe Mario Como usted me va a compartir Los links y los material eh, A los que están registrados Que ya he compartido por acá El link de registro Para los que deseen Que se les envíe esta información Y de una vez um, Que me informen Vea correo electrónico o chat Que es, serían uno de los días Y yo ya con esa información me pongo de acuerdo con usted y cómo lo organizamos. Yo diría sí. que lo hablo en directo contigo, Marca, para mantener esta relación que tú, eh, que tú estás coordinando, ¿no? Eh, porque conmigo se pueden comunicar por email, por WhatsApp, pero que lo hagan contigo para que el grupo de 10 eh, profesionales eh, de Bogotá o de, o de cualquier lugar de Colombia o de otro país se arme desde tu institución. Entonces... Eh, cualquier cosa que tú necesites yo te voy a ir dando me vas pidiendo y te voy dando ahora pregunto listo profe así será gracias de todas maneras yo sé que estamos en continua comunicación seguro y ahí hay y alguna, vamos, pregunta, ahí, ¿hay no, alguna no, otra pregunta maría de los partidos eso es lo que estoy mirando no, en el chat no tengo preguntas voy a ver quién es manito levantada si hay alguna otra no fuera de germán no sé si es Manuel eh, quieran